Dime, No, eso es, así se ve porque tú eres la persona sí, pero... ellos tienen que ver la, el, la pantalla grande ¿no? no se ve el tablero muy bien. Ahora sí, lo que vamos a hacer es que le tomas una foto al tablero y las vas subiendo. Listo. ¿Listo? Bueno, ¿ya estás grabando? ¿Sí? Eh, sí. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchachos, los que están en la casa, los que estamos acá. Vamos entonces hoy a iniciar en forma con nuestra clase de neuroanatomía. si ¿Sí ves? Anatomía en forma. Vamos a introducirnos entonces al sistema nervioso central. Como tal, ya hemos visto el sistema nervioso periférico Ahora para ver el sistema nervioso central, tenemos que comenzar a hablar de unos términos de... Para ubicarnos dentro del sistema nervioso central. ¿sí? Y entre de los términos para hablar dentro del sistema nervioso central, eh, pues tenemos términos de orientación y términos de ubicación. ¿sí? O sea, hacia dónde vamos a ir. Por lo general, todas las ubicaciones y las orientaciones son puntos de referencia. Entonces, una estructura es más, por ejemplo, anterior y otra es más posterior que otra. ¿no? Entonces, siempre es con relación a otras estructuras. Sí, y hay vistas o sea, desde perspectiva, desde donde, uno, donde, desde donde uno lo ve, y hay eh, cortes, que vamos a ver eso también, ¿listo? Entonces, para, eso es mejor dibujarlo para no mostrar una presentación, pues la presentación está más o menos. ¿Me están escuchando bien en la casa? Bien. Entonces, sí, perfecto. No sé si alcanzan a ver algunos dibujos de los que están en la casa. Eh, igual ahora les tomamos una fotografía y se las compartimos por Teams. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar primero con las vistas y luego vamos con los términos de orientación. ¿Bien? Entonces, ¿tú? tenemos vistas. Tenemos básicamente, yo puedo ver el cerebro desde el lado y eso va a ser una vista lateral. ¿Sí? Cuando yo hago una vista lateral del encéfalo, ¿qué es lo que me voy a encontrar? Pues la típica eh, vista de un cerebro con sus circunvoluciones y sus giros. ¿sí? Entonces tenemos la primera circunvolución que se llama, digo, el primer, eh, sí, la primera cintura, que va a ser? La de silvio o central, el, digo, la, eh, lateral. ¿sí? Esa estaría esta, la de silvio. Y una que baja así, que sería la, la cisura de Rolando o central. ¿sí? Okay? Y aquí se van a encontrar, por ejemplo, el lóbulo temporal tiene tres cisuras, eh, cibera, dos cisuras que lo vienen tres circunvoluciones, las montañitas y los valles. Eso después no lo aprendemos, simplemente para que ustedes vean si se encuentran. Y acá también se han a encontrar. Más o menos lo que vamos a encontrar es algo así: el tiro angular, ¿sí? Es más o menos. Entonces, esto es una vista lateral. ¿Esto cómo se llama esta vista? Lateral. lateral. Bien. Entonces, la primera vista va a ser la vista lateral. La segunda vista es una vista medial. Ahora Entonces, si yo tomo, lo no miren, es hacer un cefalo, es algo muy sencillo. Sí, pero como hacer la vista lateral medial, le quito las circunvoluciones. Entonces, aquí lo que yo voy a encontrar es el tálamo, el mesencéfalo, hipotálamo, dando la hipófisis. Sí. Aquí en el mesencéfalo voy a tener los colículos superiores e inferiores. Aquí comienza el cuarto ventrículo, sí. eh, conecta con el acueducto cerebral. Y acá la protuberancia, el bulbo. Y la, el cordón espinal. Y el cerebelo. Sí, paciencia. Y aquí el cerebelo. ¿Listo? Y el cerebelo con su árbol de la vida. Listo. Entonces, ahí tengo una vista medial. Y en la vista medial, por lo general, aquí voy a tener una un, un sustancia blanca que se llama falloso y una circunvolución que es el símbolo, porque es como un cinturón. ¿Es nuestra vista medial. ¿Listo? Tenemos lateral, medial. Si yo observo el cerebro desde abajo, ¿sí? voy a observar una vista inferior. Y si lo observo desde arriba, una vista superior. superior ¿no? Entonces las otras serían inferior e y superior. Ahora más adelante hacemos algunas que no son tan interesantes. Es básicamente son mis cuatro vistas. Sí. Ah bueno, también puede haber una vista anterior y una vista posterior. Una vista anterior y una vista posterior. ¿Hasta ahí estamos claros con las vistas? ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí. Listo, anterior, posterior. Ahora, con respecto a las, los términos de orientación, ¿sí? Entonces, vamos a hacer acá. Tenemos, esto sería orientación, ¿sí? Con respecto a los términos de orientación, tenemos, primero, cefálico versus caudal. ¿Sí? Resulta que lo más caudal quiere decir cola. Cefálico quiere decir cabeza. ¿Sí? Entonces, lo más caudal será lo que está más cerca a la cola. Lo más cefálico es lo que está más cerca a la frente. ¿Listo? un desamplar, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos una tendencia, y es Hacia descendente va a ser caudal. Y hacia acá, cefálico. Bien. ¿Estamos claros? Entonces, por ejemplo, aquí. Yo dije que esta, este es el tálamo, ¿cierto? El tálamo es cefálico o caudal con respecto al cerebelo cefálico o rostral, ¿cierto? Y el lóbulo frontal es cefálico con respecto al tálamo, y el tálamo es caudal con respecto al lóbulo frontal. ¿Estamos claros? Bien. Tengan en cuenta algo, porque yo hice, si se dan cuenta, que yo hice un giro. En esta parte llamada mesencefalo, que ustedes la leyeron, ¿cierto? Ocurre un giro. ¿Por qué? Porque nosotros somos bípedos. Es el cerebro, de la mayoría de los animales es horizontal, y el de nosotros es Down here. Pues si no tendríamos una cabeza como de alargada como de 40 centímetros hacia arriba, ¿no? Entonces, viene así, y acá hay un codo, y en el codo se va así. Eso es fundamental, si no lo vamos a entender, que pero entendamos. Ese codo en el mes en sepa. ¿Sí? Entonces, Después del mesencéfalo, acá tendríamos lo cefálico y acá lo caudal. ¿Sí? Esta parte es caudal esta parte es cefálica. Pero acá lo cefálico sería hacia abajo y lo caudal sería hacia arriba. Digo, acá lo caudal, ¿qué pedo? Caudal y lo cefálico. ¿Sí? ¿La se ¿Estamos claros? Con Siguiente término de orientación. Ventral versus dorsal. Ventral de vientre, ¿no? La panza. Y dorsal de la espalda. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo ventral y acá lo dorsal. ¿Sí? Es lo ventral hacia acá y lo dorsal hacia allá. Pero como acá gira, es lo dorsal y lo ventral. ¿Hasta ahí estamos claros? Lo mismo acá. Hacia allá, dorsal y hacia acá, ventral. ¿Sí? Todos vamos bien. Ahora sigue lo lateral, similar a las vistas, versus medial. ¿Sí? Resulta que en este ya no lo puedo, no puedo ubicar. Entonces, en este. Hacia acá están los ojos, ¿no? ¿Sí? Y entonces esto será, ah bueno, primero, eh, vamos en lateral medial, no, estamos con este color. Entonces, lo lateral será hacia las orejas y lo medial va a ser. Hacia el centro, hacia la nariz. Lo mismo, lateral, medial. Este es el tálamo, este es el tálamo, va a ser medial. Y aquí, ventral al tálamo, voy a tener el hipotálamo, que también es medial. ¿Sí? Pero, ¿por qué no puedo ver acá los componentes ventrales? Porque, en el ahora vamos a hablar de cortes, esto se llama un corte horizontal. En el corte horizontal, no es posible observar los componentes, eh, o sea, diferenciando dorsal de lo de, de, de lo ventral. ¿sí? Corte. Bien. Bien el corte sagital, ese sería un corte sagital. No es posible diferenciar lo lateral, ¿de lo eh, Medial. Perfecto. Lateral, ta ta ta ta ta. Me faltaría anterior posterior. Entonces sería anterior versus posterior. Bien. Y entonces Van en el mismo sentido de lo cefálico caudal, ¿no? Pero bueno, van en el encéfalo. Entonces, pues aquí lo anterior es similar a lo ventral en, la médula, en el cordón espinal y lo dorsal es similar a lo posterior. ¿sí? Y en el tallo también. Después del mesencéfalo, lo anterior va a ser parecido a lo rostral y lo posterior va en el sentido de lo caudal. Sí, Siempre en el plano horizontal. Lo mismo acá antes. Esto va a ser anterior, así, y esto va a ser posterior. Y Esto se llama lóbulo occipital. El lóbulo occipital será lo más posterior. ¿Sí? Bien. Eh, y tenemos por último, como en las vistas, superior e inferior que puede coincidir con lateral, con ventral dorsal o con eh, Acá caudal, se pone. No complicado, dejémoslo así. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, fácil. Es decir, ahora ahora ya podemos ponernos a ubicar estructuras. Y por último, nos faltarían los cortes. Si quieres, André, por favor, tómale, tómale una fotico bien a esta, con un buen filtro para que se vea bien. Cortes, los cortes son coronal, sagital y horizontal. Por ahora, eso, bien, yo tengo una analogía con panes para que se acuerden de los cortes. No sé, algunos se les facilita, otros no se les facilita. Sí, cuando yo hacía los parciales escritos, escribían ahí los panes. Entonces, el corte coronal sería como un corte de baguette o brazo de rey. Un ajeno que escribe baguette. ¿Sí? El corte sagital sería como un pan de perro. Y este sería como qué tipo de pan. Fácil, ¿no? Entonces, así, así, o así. Supremamente sencillo, ¿no? Este sería un corte horizontal, ¿no? Como un pan de, con baguette, un pan de con un brazo de reina. ¿eh? Con un chorizo, como un salchichón. Este sería el corte coronal. Esto es un corte coronal. Y este sería un corte sagital. Entonces, por ejemplo, si yo tomo y hago un corte así, de superior inferior, lo que sea, hago este corte, me va a dar esa porción de allá. Eso sería un corte coronales y yo puedo hacer cortes coronales en diferentes puntos ¿sí? Y... recuérdame para enviarles cuanto antes los atlas porque eso se entiende mejor jugando con los atlas entonces ustedes con un atlas ustedes van moviendo el mouse y van explorando qué se ve en cada corte ¿sí? Entonces, ustedes juegan a hacer los cortes yo jugaba a hacer esto mismo, pero en la vida real, con los cerebros de las ratas. Y era con la pajita noche. Iba haciendo cosas. las ratas muertas, no. Sin cerebros. Entonces uno iba, iba viendo toda la anatomía así. Iba, y al frente tenía el atlas. Y uno iba siguiendo y así, tal cual se si iba haciendo todas las estructuras. Sí, uno tenía que saber, porque después tenía que tomar esos pedacitos, teñirlos, para ubicar qué pasaba en cada lugar. ¿sí? Es, por ejemplo, la ratita que sufre por la separación de su mamá, que yo iba y medía los receptores de GABA, digamos, en la corteza eh, eh, infralímbica que estaba pasando y así. Es para que, que hacer los cortes. ¿Listo? Si corto, así, estaría haciendo cortes horizontales, horizontales ¿cierto? De un corte horizontal. Acá no puedo hacer. Y en este de acá, si yo corto así, ¿qué corte Cortes sagitales. Algunos lo llaman parasagitales, porque dicen que la media es el sagital y aquí sería paralelo. Sagital, ¿Listo? Si yo corto así, cortes horizontales, ¿cierto? Para que ustedes comiencen a rotar los cerebros de su cabeza en tres dimensiones. Si yo corto así, y ahí en cada corte yo voy a poder ver diferentes cosas. ¿sí? Entonces, esto sería un corte de qué tipo? Así. Coronal. Y si yo corto así. Coronal. Un... Coronal. ¿sí? muy bien entonces les vas a a, si dos, a todas las escrituras ah bueno, si quieres hagamos a sacar los nombres ¿no? entonces eh, ¿qué tengo acá? Este serían los polos que? exactamente, ¿dónde coloco los y ¿dónde lo los entran? es dorsal y acá ventral, ¿sí? lo mismo. ¿esto qué es? hacia acá qué queda? lateral y hacia el centro medial. ¿sí? eso es lo que puedo ubicar ahí. Anterior, posterior, ahí no lo puedo ubicar. Este sería qué polvo, hacia allá. El posterior. Posterior. El cerebro es posterior, no lo tripital. ¿Y hacia acá? Anterior. Anterior. Listo, ahí están todas las, las posiciones en los cuatro, en, los, en todos los, los cortes. Si quieres, ahora sí, ayúdame con las tres fotografías y se las copiamos de una y se las enviamos de una vez por Teams a todos. Ya pueden ustedes. Si ¿Se quejaban porque iban a cinco dibujitos? Así ¿Cómo? Yo dije que tienen que ser hermosos. Ahora están. Pasamos Sí, bien. Esto pasa como tres. Para hacer modelos, para que no se olviden de eso. Y la próxima es que tienen que hacerlo en 3D. próximo taller es hacer lo mismo pero en 3D. No, no, Una vaqueta. No, no. Y con la vaqueta. el andar... El, la, el, la segunda entrega del proyecto es la maqueta. No. Y es que es la maqueta, todo el proyecto de ustedes. Por acá, cuando, por ejemplo, el amor. Es, miren, acá en el área del mental ventral se libera dopamina para que ustedes. Bien, ahí está. Son tres tableros, Sí, Sí. Sí, cierto Listo, bien. Porque ya voy a borrar. Listo, muchachos. Hasta aquí está claro cortes, está claro planos, está claro sea, no, cortes o planos, está claro está orientaciones, ubicaciones y vistas. Todo está claro, ¿eh? ¿sí? Entonces puedo decir, muchachos, por favor, en un corte coronal ubiquen la porción dorso eh, lateral. Eso ya lo pueden hacer nuevamente, ¿cierto? ¿No? Entonces comencemos a hacerlo. Comencemos a jugar. Ay, mira, acá tengo más tableros para jugar. Wow. Lo que es la tecnología. Y ahora sí me siento yo en clase de anatomía. Es que eso por presentaciones. No es lo mismo. Entonces, ¿con qué corte, con qué corte comenzamos? A ver, ¿con qué corte y qué vista comenzamos? Lateral. ¿Vista lateral? Sin corte. O sea, ese de allá. Sí, porque la vista lateral no tiene corte. Fácil. Y además, ahí podemos hacer las fisuras. es Nuestro corte lateral. Les eh, digo, nuestra vista lateral. Bien. ¿Quién quiere pasar a ubicar? Yo les digo a dónde pongan la X. Yo paso. Listo, dale, a ver. Sí, claro, todos los que participen tienen puntos. Ubícame la estructura más <risa> anterior y dorsal. ¿Cuál? Anterior y dorsal. Los ojos están allá. Ok. Eh... Anterior y dorsal. Anterior. Anterior. Sí. Los ojos están al lado de la puerta. Anterior acá. Sí, sí. No, no, no. Dorsal. No, acá. no. Muy bien. Muy bien, Haz una X donde esté, donde sea el punto antedorsal. Ante Anterior. Es hacia los ojos. Toda razón. Y dorsal hacia arriba. <risa> ¡Exactamente! Bravo. Un aplauso para mi Bien. Esta parte será un componente antero dorsal ¿sí? Y lateral. Específicamente, ¿saben cómo se llama esta parte? Esta parte se llama CFDF. -E, corteza ah, dorso -dorsal lateral. Ya saben, siempre que lean, los niños con problemas atencionales tienen hipofuncionalidad en la corteza prefrontal a su lateral. Ahí en esta cuestión no les llega suficiente sangre, dopamina y faina. ¿Sí? ¿Sí? Y así. ¿Listo? ¿Quién quiere? Listo. Vale, vale, me ha fila acá. Listo. Eh, entonces pero espérame entonces hacemos más dibujos para, poder, para que ustedes tengan opciones de, de ubicar en diferentes lugares que... no pero no no es no, no, eso no es no, claro, si que quedar... no hay espacio para dibujar no no no no no hay puntos ah, para hacerlo sí. mal también ¿Pero sí claro Ah, oh, bueno. Ahora vamos a ver. Listo, entonces. Eh, ahora sí. Esta es la revista media y esta es la revista. <risa> ahora sí. Tú vas a buscar la, la porción más ventromedial y anterior. Uh. Medial, ventro Me, medial anterior. Sí. O sea, en la vista medial vas a buscar la no, proporción anteromedial Yo doy, ¿no? Ante no. Pero, sí. Antes, sí. Yo va sí. a O sea, pues, antes lo es para acá. Sí. Medial es para acá. Sí. Y ventral. Y ventral. Y ventrales para acá. No, el, sí. Pues, no, medial es este corte. Es, sí. sí Y ventral. No, ventrales pues, sí. pa sí. para acá. Sí. Sí. Entonces el, no el, anterior, el anterior, bien no. anterior. Bien, bien, posterior. Sí, o sea, por, por ahí. <risa> es. pero de es, pues, ¿sí? es una, ah, ¿eh? una bolita acá. ¿sí? Exactamente. Esto será una porción. Dentro, dentro, medio, dentro medio, ¿ah? medio. medial y es anterior. ¿Sí? ¿Sí saben con qué está relacionada esa zona? Con la motivación, la recompensa, ¿sí? O sea, esas ganas que ustedes tienen hoy de ir a explotar algo. Sí. Oh, no, no, no, no, no, no. De llamar aquel o aquella. Listo. Listo, toma. Sí, Ubica una estructura. Eh, dorso, lateral y posterior. Lateral. Lateral. <ríe> Espera, esto es dorso. Madre. Sí. Esto es posterior. Sí. Y ahora ubicate en alguno de los dibujos, sí. el medial o el lateral. Eso es medial. ¿Y la vista? ¿Tienes que cambiar de dibujo? Ah, ok. Ah, desde la vista lateral. Desde la vista lateral. Ah. Ahora sí, vete para el lado posterior. Sí. Ah, vale. sí, sería sí. ¿Cuántos Muy bien sí, sí, poste, poste, sí, muy bien. Aqui, Toma, Ustedes, ubica una estructura <risa> la estructura inmediatamente anterior y ventral al tálamo el, vertejo, mucho, no el, el tálamo es la estructura más medial que encuentras en la vista medial es una bola sin todo el centro. Ese es el tálamo. Ahora te vas a ubicar anterior y ventral. ¿Anterior y ventral? Sí. Pecado. Sí. Eh, sí. eh, cagó? ¿Qué cagó? Ah, ¿Sí? Por, ¿Por acá? ¿Vas ventral? ventral hacia abajo? ventral hacia abajo? Eso. Ahí sí. Exactamente. Ya se está muriendo. Sí, ese sabor. Es esta parte, ¿no? Muy bien, anteroventral al tálamo, listo, pregunta por tres puntos de, de, de participación punto para los que están en la casa, ya no te vayas, ya te hago dibujar algo, si quieres quédate acá, perdítele una vez que acabaste de dibujar esa zona, hasta los que están en la casa, ¿qué estructura queda anteroventral al tálamo? ¿qué estructura queda anteroventral al tálamo? por tres puntos, levanten la mano, ¿tú? ¿Quién más va a responder de los que están en la casa? No, Anterior y ventana al tálamo. ¿Nadie, nadie levantó la mano en la no, casa? <ríe> Listo, entonces ustedes tres, comencemos. ¿Cerebelo? No. ¿Tálamo? ¿Qué? ¿Améntalo? ¿No? no. ¿Es encefalo? No. ¿El gran? ¿Qué? Haz una vez que un acto de Hipotálamo. ¿Qué te 3 más el que se ganó por dibujar, cuatro. Ahí va volando. Y con un 5 y no, no demasiadas notas. Ustedes lo leyeron, ¿Dónde queda el hipotálamo? Sí. Anterior y sí. ventral, al tálamo. ¿Se ven para qué sirven esas ubicaciones? Para uno irse. Sí, mismo, <risa> Toma. Ahora sí. Bien. Entonces, eh, para que sea puntual, yo les dije cuál es la cisura de Silvio, ¿cierto? Sí. sí. sí. Listo. Entonces ubica una estructura que sea eh, que sea dorsal a Silvio. Sí. ¿Dorsal? Sí, inmediatamente dorsal, dorsal. O sea, por encimita nomás de Silvio. ¿no? Sí. Exactamente. Es, esa parte es, toda esta región es dorsal a Silvio. ¿sí? Si yo hago esta acá, digamos que acá voy a hacer, esta es un cuadrado, ¿sí? Entonces, yo puedo ubicar una estructura, digamos a esto lo llamo eh, corteza motora primaria. ¿Sí? Es que queda dorsal a Silvio y posterior a la corteza motora primaria o posterior a Rolando a ver si sí no, la corteza somatosensorial so primaria o, script. no, pues es que no lo hemos visto S1 ¿Sí? esta parte de acá sería posterior a esto y dorsal a esto es esta parte de acá ¿sí? en estos cortes no me lo permiten, pero entonces el otro, yo podría irme medial a este dibujo de acá, que tengo este corto. esta parte de acá se dan cuenta es más o menos esta parte de acá ¿Sí? yo me puedo ir medial y aquí medial voy a tener una zona acá ¿Sí? si esta es ¿qué queda medial a la cintura de Silvio esto se llama la insula. ¿Y qué queda mediana a la ínsula? Los ganglios basales. ¿Y qué queda mediana a los ganglios basales? El tálamo. ¿Y qué queda mediana al tálamo? Pues la censura interesférica. Listo, ya, ya tenemos los conceptos necesarios para navegar a través de los atlas y para ir viajando por todo nuestro cerebro. No duros ustedes, ¿no? Ustedes ya pueden leer una neuroimagen, ya pueden leer un libro que hable sobre anatomía funcional sin ningún problema. De esta forma también se hace más fácil leer la literatura que están leyendo, porque ellos ahí ya entran de, de lleno a de la gran cantidad, por ejemplo. Cuando les hablaban del de el núcleo anterior del hipotálamo, ya saben a qué se refiere, el núcleo posterior del hipotálamo, ¿sí? los núcleos bossomediales del talam, los núcleos ventrolaterales. Y ya ustedes saben que existan, es eh, Eso es como nos, nos, no, nos, nos ubicamos. Si quieres para irte, de... En el sistema nervioso central no existe el arriba o